Que en serio, el video de Acrópolis llegó a los 20 likes. No me la creo. Es que lo veo y no me la creo. ¿Por qué en todos los videos que pudo haber ganado un suscriptor estuvo que hacer en este? El Extreme Demon que me voy a completar es... Nada más y nada menos que... Cataclysm. Como ya se habrán dado cuenta por la duración y el inicio de este video Este no es el típico video en el, del 100% de Geometry age en el que muestro mis mayores fails Y luego el 100% como si no fuese nada, como si esto me hubiese costado dos semanas <risa> Pero no Hoy vengo a hacer algo muy distinto Aprovechando de que este nivel me costó casi 4 meses, mucho más de lo que me debería haber costado. Este video también va a durar bastante, no va a durar cuatro meses evidentemente. Pero, mi, bueno, lo que quiero hacer es básicamente mostrarles todo, todo por lo que tuve que pasar prácticamente para pasarme esto, que eso es algo que no muchos hacen, eh, no, lo, no muchos hacen, resumen todo eso en un video como quiero hacer yo. El gameplay que están viendo de fondo es la primera práctica que le hice a este nivel. Es la primera de todas, no hice ninguna detrás de cámara. Y como habrán visto al principio, eh, gasté como la mitad de los intentos. Cuando pasé el primer way tenía más o menos 35, 36 intentos, cosas así. Esto es porque el primer way al principio era un infierno. ¿Y cuáles son las consecuencias de tener un inicio jodido como es el primer wave de Cataclysm? Que es que cuando lo pasas, te pones nervioso. Eso es lo que me pasaba al principio, y no fue tan al principio. Fue algo que me estuvo jodiendo bastante, y me retuvo bastante. Lo que ustedes vieron en el primer episodio de los mejores intentos de Cataclysm, era realmente un 0,% de los intentos reales. Porque la gran mayoría eran muriendo en el primer wave. E literalmente... Pasaba el wave cada 40 o 50 intentos y era algo normal Y bueno, esas son las razones por las que este nivel me costó Además de mucho tiempo, sobre todo muchos intentos Otro obstáculo que me estuvo reteniendo bastante fue el 41% Que de hecho ya van a ver que eh, ahí voy a perder una cantidad de veces De hecho cuando pasé por primera vez el primer wave, morí ahí Eso ya era medio obvio, pero la verdad que haber llegado hasta ahí era bastante Es lo que van a ver a continuación Importa, estoy muy feliz de haberme pasado el primer wave. Por fin, que voy pedorro. Hice un 40%. 40%. Yo ya sabía que iba a perder acá. Era obvio. Yo, de hecho, me sorprendió mucho no haber perdido en la nave que viene después. Me sorprendió muchísimo porque yo, como cuando paso el primer wave, bueno, me quedo en shock. Pero acá, por alguna razón, me las ingería para pasarlo. Luego el UFO y la bola son re fáciles, onda Al lado del nivel eso es una pavada, la verdad Y bueno, acá era un poco obvio Además yo estaba un poco nervioso, onda Fue como que, uff Gracias, gracias, de verdad Muchas gracias, en serio ¡Ah, ¡Oh, 41! Pasar por ahí es difícil, ¿eh? Pasar por ahí es complicado, es complicadillo Es complicadillo va a ser llegar ahí para enojarme pero bueno en cuanto lo pase yo creo que puedo hacer un muy muy muy buen avance onda muy buen avance cuando pase esto no sé no sé pero, pero pero va a ser va a ser épico lo que voy a hacer o sea este eh, con este nivel no sé nada nada nada no voy a ni a reaccionar porque siento como que eso le saca un poco de, de, de me saca un poco de fuerza ah no nope. Tampoco. entonces todas estas veces que llego al, al 41, una tengo que tengo que poder hacerlo. Una tiene que salir. Otra vez. ¿Te imaginas que lo paso haciendo eso? de siempre estoy feliz y... estoy feliz y enojado estoy feliz y enojado ¿Qué perdí en qué orbe perdí creo que no le, no le llegué a dar a la orbe me puse muy nervioso gente ¡Ah! <risa> oh, 48 eso era lo último eso era lo último eso era lo último que tenía que era lo último parte ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué estoy tan cerca? ¿Por qué estoy tan cerca? No. Me digo como si fuese algo malo, ¿viste? <ríe> a nada estuve. A nada estuve desde llegar a un, mi meta. A nada. A nada, gente.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 Segundo, porque... Sí, por en este... la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 ¡No! ¡65! Bueno, segunda vez que llego al Strike No está mal. No está mal. A partir de ahora lo que voy a llamar Strike No lo quiero llamar la nave del 60. No, no. Lo voy a llamar Strike y listo. Ya fue. Que a Strike hay mucho, ya sé, pero bueno. Bueno, llegué al Strike por segunda vez. No está mal. Yo creo que hoy puedo llegar una tercera vez. Incluso puedo ser un universo. Pero no se sabe. No lo sé. Dios, siento hoy, hoy lo, lo juro, siento re raro los controles, como que se me va mucho toda la mierda Me pasa con el juego, me pasa con la nave, me está pasando con, con muchas cosas Por supuesto que es una cosa mía, no es nada que ver con el, con el juego, pero bueno Pero aún así, jode, jode Como ese fail de mierda que tú? Lo que hiciste el 19 fue, fue tener una suerte tremenda Encima yo me la creí, yo dije, wow qué copado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 I'm see. to see. Let's see. Let's see. Let's see. Ok, estoy... Siento... ahora mismo hay una batalla de sentimientos en mi... en mi interior. Está por un lado la amargura. ¿Qué carajo? ¿Qué mierda pasó? Nunca pierdo ahí, etcétera, etcétera. Por otro lado, la felicidad. Esperás... Esperé entrar para hacer unos intentos de mierda y de repente paso el 48. Pero bueno, viste cuando... Eso, o sea, estas cosas nunca, no te las ves venidas. Ya empezamos, ya empezamos. Mira, eh, Estos fails la verdad que no me gusta nada. El Face ese, el, cuando tengo esos fails de la bola, sinceramente, de hecho ya perdí muchas veces ahí, vamos a practicarlo porque es que si lo pienso mejor lo vamos a practicar lo vamos a practicar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 ¡No! En el primer intento me hice eso. ¡Qué loco! <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, les explico. Le di contexto. Le di contexto de la situación. Les digo les di un, di un contexto porque es que si no vieron nada, ustedes se preguntarán. Pero, ¿gusto? ¿por qué no reaccionaste? Yo les explico. Hoy fue un día de mierda. En general, así en jugando a Cataclysm, fue una basura. Fue todo feo Fue... Sufrí bastante Estuve mucho tiempo al pedo Estaba a punto de rendirme Estaba a puntísimo Había dejado de grabar hace unos 30 minutos Pero dije Me quedan unas pequeñas horitas de la noche Voy a intentar a ver qué pasa 72% Ok, llegamos al punto en el que el gusto del pasado comete una de las mayores Cagadas que pudo haber hecho en su Historia de con 3 En este punto yo tenía una especie De actividad Y e inactividad con Cataclysm Como que lo jugaba no todos los días Porque a la vez estaba eh, completando Otros demos, entonces dije no, yo quiero que esto Caiga pronto, así que No, no quiero completarme Absolutamente nada Y en uno de mis videos eh, Bueno, puse esto bueno, sin duda cuando llegue a los 40 demos voy a hacer un video muy especial. Básicamente porque mi demo número 40 va a ser Cataclysm. Así es, basta de distraerme con otros demos, les prometo que el siguiente es Cataclysm. A esta promesa me gusta llamarle la promesa de Verity porque bueno, ese fue el nivel que me pasé antes que Cataclysm. A partir de ese momento, eh, eh, lejos de ayudarme, eh, se puso, supuso un obstáculo bastante grande, porque yo quería jugar otras cosas, pero yo les había permitido que no podía, que no iba a jugar, que, que lo que iba a hacer, lo próximo era pasarme Cataclysm. Yo pensaba que de esta forma eh, iba a caer en unas dos semanas, unas tres semanas o un mes de última, pero eso fue concretamente el 17 de marzo. Y bueno, este yo me lo pasé el 23 de mayo. O sea, sí, pasó, pasó su tiempito. Sin embargo, eso no me detuvo de a seguir haciéndome progresos, como por ejemplo este.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 Ah, 74 otra vez 74 otra vez Ay, no puedes ser la concha de tu 3 veces, ok, 3 veces tres veces ¡Ahora sí que lo tenía! ¡Había pasado hasta el 74! ¡Lo prometí! ¡Lo prometí! ¡Prometí que no iba a perder el wave! ¡Lo prometí! Luego ocurrió algo que, bueno, mucha gente estaba esperando. Eh, algo negativo realmente. Más negativo que positivo. Es un miedo que, bueno, tuve desde siempre, desde que empecé a jugar este nivel. Y bueno, parecía que era inevitable. Creo que ya saben de lo que estoy hablando y si no, bueno, este... Acá va, que bueno, esto lo tengo que poner Me duele verlo, pero es que lo tengo que poner Porque es que si no, no tendría sentido este video No! <gasps>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 ...desperfecto, eh, decidí hacerme otra práctica, eh, como están viendo de fondo. Esta vez en el nivel original y no en la copia, porque antes lo había hecho en la copia, realmente no sé por qué. Pero bueno, a partir de acá comencé a tener un descenso bastante jodido. Eh, fui empeorando con los días después de esto, porque digamos como que en lugar de alegrarme porque había llegado al 90%, me más y bueno, resultó en eso, como dije, un, un estancamiento bastante grande que encima este, cada vez llegaba menos seguido al 48% y cada vez me hacía menos progresos, o sea, cada vez peor estaba. Con el paso del tiempo esto se tornó de ser un nivel que, bueno, que jugaba porque, bueno, me gustaba jugarlo. No estoy diciendo que lo hacía sin ganas, pero sí que perdí bastante motivación eh, jugando esto, porque es que sí, se, yo noté la diferencia bastante. Pero tenía que continuar, no podía abandonar ahora porque yo les había prometido que este iba a ser mi siguiente demon. que iba a ser, si no iba a ponerme...? No sé, justamente no tenía absolutamente nada para hacer, eh, a excepción de jugar a este nivel, así que tenía que continuar. Hasta que al fin tuve un intento bueno, y yo por un momento creía que era el intento del 100%. Pero no, fue... bueno, mejor que lo vean ustedes con sus propios ojos. Esta es. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! No, otra vez, no. No, otra vez. No, otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué? ¿Dos veces? ¿En serio? Pues me estás cargando. ¡Pum me estás cargando! ¡Vos me estás cargando! Bueno, esto no fue un 90, fue un 89, pero es lo mismo, básicamente. Vos me estás cargando, en serio. En serio. Esto no, esto no. Luego de esto, comencé a demotearme aún más todavía y empecé a jugarlo menos seguido, cada vez menos seguido, hasta que el 8 de mayo eh, decidí tomarme un descanso porque es que ya no podía más, o sea, ya estaba el, ya, ya un poco más y, y, iba tirar, y iba a tirar por la ventana. Sí, eso es físicamente imposible, pero bueno, en fin. Hasta que una semana después regresé, regresé a este nivel. Y aunque aunque uno piensa que una semana es muy poco comparado con tres meses que estuve jugando, piensa que estuve todos los días jugando durante tres meses. Así que sí, una semana es algo bastante, si lo pensás de esa manera. Y regresé haciendo, una vez más, una para si ran, solamente que esta nunca la subí. Siempre me arroba mucho un poco. lag no eh, a ver una cosa para para que pero no tengo que pasar yo ese, ese último fino no contó porque fue por lag ese último fino no contó porque fue por lag y además hay otro intento que se arresta por la el, por el practice music hack así que son 13 intentos 13 putos intentos en práctica y no es la primera vez que lo hago me hice otros 13 antes pero no lo grabé porque bueno si sí, sigue sí de, de, de, de genio Madre. Obviamente pasé el 71, el 74 y el 90 a la primera, porque bueno, estoy en práctica y los nervios. Ahí pierdo por los nervios, por los putos nervios. Sin embargo, aunque en esa práctica me hice pocos intentos, realmente era lo mismo. Luego continué teniendo un estancamiento bastante grande... De vez en cuando llegaba al 48%, pero no pasaba del 71%, siempre, siempre perdían el 71%, una y otra y otra vez. Parecía que todo iba así, como que todo iba a ser así, como que nunca llegaba, nunca llegaba a, a, a pasármelo, porque es que realmente no estaba mejorando con el tiempo. Pero resulta que estaba equivocado. Suena muy, muy, muy extraño decirlo, pero al fin, hoy, puedo decir... Que después de tanto tiempo Después de tres meses 104 días De jugar este nivel Con sus descansos Pero realmente fueron muy pocos Prácticamente jugando todos los días Después de... No quiero decir la cantidad de intentos Eso quiero que lo vean al final Después de tanto sufrimiento ¡Al fin! ¡Al fin! Me lo pasé Al fin Quiero agradecerles de, de corazón a todos los que estuvieron siempre, no, no, solo, no solamente da, dándole like a los mis videos y todo eso, que eso ya es para mí bastante, pero también tuvieron presente en los videos de los mejores momentos, de, de los progresos, realmente sí que estaban activamente por los tres meses que estuve jugando esto, y también muchas gracias a todos, todos que me hayan dejado al menos un comentario de apoyo Muchas gracias, en serio de Muchas gracias es, No lo digo con, para quedar bien, no Lo digo en serio, muy sinceramente Gracias, muchas gracias No los hago esperar más Sé que quieren ver mi reacción Yo también <ríe> la vi como mil veces Les dejo con el gameplay ah, Cuánto tiempo de decir esto a la puta madre Les dejo con el gameplay De Cataclysm 100%. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! no. Me lo pasé No me lo puedo creer. No, no estoy estoy estoy soñando, gente. Estoy. No me lo puedo creer. Gente. Lo logramos. Lo logramos, gente. Lo logramos. Lo logramos. Lo logramos, gente. Se acabó. Se acabó. ¡Eh! Se acabó la. Se acabó el. No... La pesadilla. Se acabó la pesadilla, gente. Ya está. 40. 40 demons. Mi primer extreme demon. Me pasé cataclis. Catalina se cayó de la bicicleta. Puedo decir... <ríe> comaclis, Como me había dijo alguien en un comentario. No lo voy a gritar porque... Porque... No quiero. No tengo ganas, pero... Se acabó. Se acabó la se acabó la catástrofe soy libre se acabó la promesa de verity se aprobó se acabó el el el, el pasate cataclysm. se acabó saben la cantidad de cosas que se acabaron Saben la cantidad de cosas que terminaron sabe la cantidad de cosas que se aca que acaban de terminar son muchas las cosas que acaban de terminar gente y gracias a ustedes no sé qué decir. Eh. No sé qué decir. No sé qué decir la gente. Puedo buscar Cataclysm. Voy a darle a buscar y va a aparecer la tilde. Va a aparecer la tilde, gente. Va a aparecer la puta tilde. Al fin. Vamos a hacer recuento de indos. Una última vez. Vamos a hacer recuento de indos una última vez. 1, 4, 3, 8, 0. Menos de 15.000. Vamos a ver. Como soy imbécil, no... Sí, estuve practicando Dark dice ¿Algún problema? Como soy imbécil, no tengo... 2, 2, 7, 1, 5 ah, que se No puedo pensar Me puedo pensar en 2, 2 7, 1, 5 ahora, ¿no? Sí Esto suma Suma, este 9 95 Este 095 vamos a, hacerlo, vamos a hacerlo de esta forma Como nos lo enseñan en la escuela Porque así este, lo hago más rápido 7095 37095 37095 37.000 Intentos Se acabó gente Acabo. Yo, yo les deseo yo les deseo lo mejor muchas gracias a todos a cualquiera que me haya dejado un comentario apoyándome o cualquiera que le haya dado like a alguno de mis videos de, de highlights a todos ellos Créanme que este gracias no es para quedar bien. Este gracias es muy sincero. Yo se los agradezco mucho, gente. Esto es gracias a ustedes. El video que están viendo ahora mismo es gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias por este video. Esta vez no voy a decir la parte de inserte, de parte a la que pido likes. Esta vez denle like, por favor. Por favor, creo que no hace falta explicar por qué. Denle like a esto. Y no se sé, escriban un GG en los comentarios. No lo se escriban. Témpera. Este video se merece Témpera, gente. Se merece Témpera. Y nada más que decir.